En Epson, una de las líneas estratégicas de cara al futuro es la inyección de tinta para, para la empresa. Es nuestra tecnología eh, Business Injet. Eh, aporta ventajas muy importantes para, para el usuario, como por ejemplo es la reducción de costes de, de tinta de hasta un 50%. En el caso de consumo energético es de un, de un 80%. Estas son las dos eh, principales claves de esta, de esta tecnología que aplicadas a impresoras que van enfocadas al sector profesional, que tienen todas las mismas características que podía tener una impresora láser, eh, pues son ideales para, para este mercado. Además vamos a dar un paso más allá en Epson y vamos a lanzar un, un nuevo modelo, un modelo también de, de inyección de tinta con capacidad de imprimir hasta formatos A3+, con una velocidad de más de 30 páginas por minuto, y Además, vamos a lanzar un nuevo concepto en el mercado. Es una impresora que incorpora unas bolsas de, bolsas de tinta, bolsas de consumible, que nos permitirá imprimir hasta 75.000 copias sin tener que cambiar el, el cartucho. Esto es una gran ventaja, sobre todo para los sistemas de, de coste por copia y una gran ventaja para el canal, puesto que evita todos los costes que supone enviar el consumible al usuario final.